Hola, ¿qué tal? Soy Xavi Luque, bienvenidos a otro vídeo en mi canal Bueno, vamos con Ifem y su canción Uf. Bueno, vamos con este grupo, con este cuarteto de chicas Con su canción Uf. Ellas son Ifem y vamos a escucharla a la de ya Oye Muy interesante. Y es muy buena. <risa> Cómo suena esto, madre. Esto es muy bueno. O sea, curraros la puesta en el escena. Porque el tema suena muy bien. Tremendo, eh. Nivelazo de España. Me encanta esta parte bacana. Tremenda. Oye, que me estoy llevando una sorpresa súper buena con ellas. Oye, mmm, tremendas. O sea, acabo de alucinar. O sea, es que esto es la música que yo escucho. Y la que estaría encantado de que estuviera en Eurovisión. O sea, guau, guau, guau. Vaya temazo lleváis, FM. Quizás es con quien menos creía que o menos apostaba. Nada, eh, mis pensamientos eh, a la basura. O sea, guau, guau, guau. Temazo. Ya digo, la parte esta de rap bacano me encanta. Esto tiene que estar... Si no es con vosotras alguna vez en Eurovisión, de verdad, vaya ritmazo. Tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, pues hasta aquí FM, que me han dejado con la boca abierta, de verdad, tremendas.